Buscando la mejor opción para ahorrar Surtimax Carrera 13 Antiguo Mercapati, donde comprar vale menos, aquí encontrarás todo lo que te necesitas, con la mayor variedad, con la mejor atención, aprovecha nuestras promociones diarias y ahorra todos los días, servicio a domicilio 314-444-9757, si retirar o consignar lo que necesitas, contamos con su bancario Bancolombia, Surtimax Antiguo Mercapati, calle 13-1270, pasos abajo del Coliseo Alanjara y al Batallón.